El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. La Unión Africana nos informa que cada año entre 15 y 20.000 personas son asesinadas en África por grupos terroristas. Y aunque África va mejorando en muchas dimensiones, ...como la educación, sanidad, algunas infraestructuras, etc. En otras va deteriorándose, como la violencia, derechos humanos, gobernanza, etc. Entonces, eh, encontramos en África dos grandes bloques de grupos terroristas... ...que van aumentando y nos es una de las preocupaciones más importantes. El grupo, uno de los bloques es el bloque yihadista, donde hay cuatro grandes grupos como son el Al-Shabaab en Somalia, África del Este, Al-Qaeda en África del Norte, el Estado Islámico en Siria, Irak, Irán, Libia, y luego Boko Haram en el oeste de África. Según el ministro de Exteriores de Camerún, Boko Haram es el más cruel de todos los grupos yihadistas y tiene unos 20.000 soldados mercenarios en, en sus filas. Existe otro bloque de grupos terroristas en África, como un centenar de grupos armados en la región de Kivu, por ejemplo, y que están todos apoyados por poderosos del Golfo y de todo el mundo para saquear los recursos de África. Por tanto, la violencia continuará creciendo, y estos grupos terroristas también, mientras el pueblo, los pueblos de África, no se levanten en contra de, a, para a, apartar a estos dictadores corruptos. Y terminar con el saqueo de los recursos de África. Y mientras nosotros permitamos a los gobiernos de Occidente, poderosos de, de aquí, vender armas a Arabia Saudita y a otros países que apoyan a los grupos terroristas. Por tanto, la paz se llama, por un lado, cese de grupos terroristas y por otro lado, desarrollo sostenible.